se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos Suelta peligrosa, tus manos, la dulzura de sol, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias. Mi corazón, trunura, que siempre sabuda. Ya nada no importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo, yo te doy el mundo Pero no me pidas Que yo, que, yo que yo te amo que yo te amo que yo te amo Estamos con José Armando Mendelés, Sebastián Yunta, que presentan este lindo espectáculo que vas a poder esta noche, ver esta noche en el Cine Teatro Plaza, Plaza Entre Rosas y Penumbra. Canciones ¿eh? del Astro de América, toda Qué música lindo. de Sandro, por supuesto. Bienvenidos, nos vamos a invitar no a problema. tomar asiento con nosotros. Gracias. ¿Cómo están? Un gusto Muy tenerlos bien, por aquí. Bien, bueno, bien. programa de festejo y música en vivo. Claro. Un lujo que nos damos sin dudas. 300. 300 cien. programas. Feliz. Felicidades. Muchísimas gracias. gracias. Muy, Muy bonito. Bueno, cuéntenos un poquito de qué va este espectáculo, por qué Sandro gracias. puntualmente, el elegido para homenajear de cierta manera, no, a través de sus canciones y de su música. Bueno, este señor que tenemos a... ...que tengo a mi derecha... Bajó. Bueno, Weyma, trabajó. ...de Guaymas. en Rodríguez de la Cruz... ...Mendocino... ...Mendocino el señor <risa> se fue por allá por los uh -huh. 80 a Buenos Aires... ...a trabajar de, dentro de su profesión de músico... claro ...y bueno tuvo la suerte de encontrarse en el camino con... ...el más grande... ...con el más grande de, de todos los más grandes que tuvo la Argentina como... ...primero como intérprete, segundo uh -huh. como autor... Uh -huh. ...y que trascendió... Fronteras. Las fronteras, sí, sin duda, sin duda. Bueno, Y claro. tuvo la suerte de trabajar 25 años con... era hasta que murió acá. Vos eras su pianista, pianista y también autor de algunos de los también temas Sí, director musical y... Claro, estabas en todas, todos todas. los detalles de su música Y aparte que cuando hacíamos presentaciones este, promoción viajábamos solos claro. uh -huh. Chile, México, Ajá. Perú Claro, viajaste por todo los el Unidos. mundo acompañándolo. Desde Canadá hasta Ushuaia y hasta Australia, en Vos pensás re loco porque en lugares como Australia, Canadá, ni siquiera hablan el mismo idioma que nosotros. y fíjate cómo su música supo llegar. De explicar, tanto en Canadá como en Australia hay comunidades latinas, pero hay miles de mendocinos que se fueron en los 80. Tremendo. ¿Y cómo ha sido trabajar? No con Sandro, sino con Roberto Sánchez, como era él, como civil, mm. no sí. el artista. No, no, Fuera del personaje. Claro. Así como lo ves, eh, siempre digo lo mismo, en Susana, en Mirta, sí. el tipo majodón jodón. Con el mejor humor, tenía una chispa espontánea. Las mujeres morían por él. Sí, por Las fanáticas de no, Sandro son, ah, no, son la topadora. No, no, se lo toque. Pero sí, sí, sí. que es cierto, ese es el más grande. Claro. Hoy, claro. Respetado por roqueros, tangueros, folcloristas. Uh -huh. no, ¿Y no? qué canción, por ejemplo, Sebastián le, le ayudaste a componer a Sandro? Yo compuse con él un disco que se hizo de poemas, Ajá. ¿sí? Este, son poemas que él creó y yo puse la música atrás. O sea, y después en espectáculo en vivo, bueno, siempre. Claro, siempre. Por ahí Show. no se sé grabaron. Uh -huh. Apenas bueno. 30 Luna Par, ah, Gua, Claro. Ver, cuántos óperas. Tranqui. Tranqui todo. No, re, 56. Ah, sí, bueno. 56, eh, wow. Rosario empezaba con... 18, porque era su cámara, Rosario. Uh -huh. Creo que nadie superó, creo que Fito tenía 13 Rex. Uh -huh. uh -huh. a... O sea, impresionante la carrera de Y aparte, este, sí. sin promoción. Lo único que ponía su amigo, el Gallego García, crónica, este, sí. ponía faltan 90 días. Ajá. Claro, pero ahí no era necesario era. hacer La o sea, ¿Ah? jefa de prensa no necesitaba Sandro Se vendía decir. solo. Se vendía solo. Ah, sí, exactamente. Ahí está, mira estamos y escuchando. Y 30 días, este, 60 días, estaba todo vendido. Claro. Que sí, una locura. Para meses gente haciendo cosas. ¿Cómo decidieron era? juntarse ustedes no para armar este espectáculo? No conocemos de no sé. adolescentes acá. Ah, mira. Sí, él cuando cuando estuvo en... Tocamos en, en, en, en Canal 7, nosotros... nosotros ah, mirá. Exacto, en, 7, exacto, en, en el Canal 7, en el... 7, en el caribal o... Oh, ¿Sabes eso, creo que era? Oh, claro, en eh, ¿sí? el edificio sí, Gómez. Exactamente, ahí tocamos uh -huh. la, una de las primeras veces, por allá, por, te estoy hablando, no, uh -huh. no, no sé si decirle... 70 años, y 80. Nos, nos sacan la ficha a los chicos de <risa> edad. Yo me fui en el 82, así que ahí. Pero bueno, por allá por los 70 y algo... Habían nacido, creo. No, no, no, no, estaba naciendo mi mamá recién en el 70. Sí, sí, básicamente malísimo. Y bueno, y empezamos a tocar Con, otro, con otros artistas Otros medicinos <risa> de acá Hicimos un par de, de cosas bastante importantes En aquella época este, uh -huh. Y empezamos a tocar Y ahí nos conocimos Ya de, de, de muy jovencito 14 años Éramos unos Seguro este, Y él en los 80 En el 82 se va a Buenos Aires a buscar nuevos horizontes uh -huh. yo me quedé acá y en el 84 me voy 85 me voy a buenos aires uh -huh. este donde hice parte de mi carrera hice comedia musical uh -huh. y bueno este gracias a dios me fue maravillosamente bien Excelente. y en ese en ese interino nos, nos conocíamos eh, nos juntábamos con la familia claro. y... Nunca se perdieron el rastro, nunca no, lo que no, no, contar. Pero, claro. Claro, eh, lo que pasaba, que Sebastián estaba... Vos viajabas mucho. Sí, sí. ¿Ah? Yo no a, veces, a veces preguntaba, me decía, no, está en Australia. O no, se fue a Costa Rica. No, ahora está en Chile. Era, era bastante... Era entonces, bueno, nos, nos, nos empezamos a, a comunicar después. Él hizo una producción de un primer disco que yo hice. Y hace muy poco tiempo, hace cuatro años, más o menos, o tres años. Sí, sí. Hace tres años se vino él a pasar unos días a Mendoza. Este, y nos pusimos a charlar y la idea era cuando hablan de homenaje me suena como a mí me suena muy raro cuando mm. hablan de tributo el tributo viste es que es aquel cantante que imita muy bien claro eh, y, hace, en, y que incluso eh, hace, el que hace el personaje, lo caracteriza con, con eh, la, yo, la vestimenta, yo todo. No me sentía, ni siquiera, viste, que aunque me pusieran pelucas, claro, no hicieran, se trata obvio. de eso. No, no, algo que bueno, no trabajado claro. con muchos tributeros. El mismo Sandro decía, chicos, ¿por qué no cantan mis temas? Pero a su manera, claro. es mejor que imitarme. Claro. Que él sabía que nadie le diga. Seguro. ¿No? Igual no hay. No, Sebastián, no, y actualmente. Parecido, pero. No, bueno, igual el no nada más no, con no, este concepto sí. y así lo, lo me cierra mi hermano acá. Sí, sí, por y vos sabés que bueno, nos juntamos y dijimos, y tiramos, empezamos a tirar ideas arriba de la mesa. Yo tiré un par de ideas y le digo, ¿qué te parece si hacemos un espectáculo con todas las canciones, más el ¿Sí? que tiene los arreglos originales y todo? Con las canciones de, de Roberto, le digo, este, y empezamos a, a ver qué sucede. Cuando hicimos la primera, la primera función, la verdad que fue mágico, absolutamente sí. mágico. Es que al público le evoca muchos recuerdos. Y, también, y no, la te, música no te de puedes él, imaginar ¿no? lo, que, lo que te pasa arriba del escenario. Sí, me imagino esa Y casualmente hablábamos con un periodista de ese tema, que era, es impresionante. Chicos, y actualmente... Eh, ¿Están en contacto con Olga Garaventa? ¿Tenés su opinión, su opinión respecto a este homenaje que le haces? No, no, no, yo con ella no, no estoy en contacto. Uh -huh. Estoy de la vereda enfrente. ¿eh? Pero okay. en lo personal, no. Uh -huh. Hablo de mi vida eh, con él como artista. Bien, que tras, con Roberto únicamente. Claro. No, me preguntan ahí qué usaba, qué se. No, no, Cero, no me interesa, claro. o sea, sí uh -huh. sé, sé mucho, pero no. Soy su amigo, Los que nos divertía, lo... Claro. Lo que lo divertía a él, lo que pasa que, que, que San, yo le digo Roberto siempre porque yo le digo astro, porque el astro pero tenía un humor, astro. un humor tan particular, tenía una una era, era tan humilde en su vida y era un grande. Uh -huh. Este ayer casualmente contaba que un día se le rompe el colectivo uh -huh. que iban de una provincia a otra uh -huh. a hacer una gira. Y atrás venía el camión con los equipos. Claro. Entonces se rompe el colectivo y tenían que esperar como cinco horas en la ruta tirados. Y, ¿Y sube se suben todos los músicos arriba del camión. Con los equipos. Con los equipos. Claro. Claro. Y bueno, entonces cambios, esperaban a alguien que minera pasara por, por Roberto a, a Buscar. buscarlo. Uh -huh. Y se subió arriba del camión sí, y se no fue no con sé, ellos. No, no, no, no tenía pues, problema. No claro. Era el tipo más humilde donde... o sea Bueno, es que esto creo lo quiero que... contar... Te lo pinta de cuerpo entero. Éramos 30 personas más o menos en el espectáculo, sí, sí. donde él dormía, donde él comía y donde él estaba, estábamos todos. Claro, es que, es que creo este, que un, eso ha, hace a un gran profesional, ¿no? el sí. último tiracable, uh -huh. sí, el uh -huh. chofer del camión, del nah. estaban también en ese hotel. Es ¿En el mejor hotel o en el único que había? Uh -huh. Queremos hacer Pero... la invitación para todos los que nos están viendo hasta ahora esta porque noche. el espectáculo esta es noche. esta noche esta en una de las salas noche. más bonitas que tenemos sí. sin dudas aquí en la provincia de Mendoza, que es el Cine Teatro Plaza. Sí. este Los vamos a invitar a los chicos a que ya vayan pasando porque nos van a regalar sí. otra sí. canción más. Así la que la cuando duda quieran duda. ya... Se pueden ir... ¿Acomodando? Sí, pasan, pasan. Gracias, nosotros lo, lo, les vamos dando el tiempo para que ustedes se puedan acomodar tranquilos. Por supuesto. Porque nosotros estamos eh, mostrándoles en pantalla dónde pueden comprar esas entradas. Por supuesto, siempre en la boletería del teatro. Pero si ya querés guardarte tu lugarcito en entrada web, esa es la página donde vas a poder adquirir tus entradas para Entre Rosas y Penumbras, canciones del Astro de América. Eso que explotó es un globo que dice, tranquilo que estamos todos bien. Este, por supuesto, por personas que, que conocieron mucho al artista, que saben de su arte y que lo presentan de esta manera. Vamos con otra canción. A cantar y bailar. ¡Dale! Vamos con todo. Fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un santo más. Y en la noche larga mi grito de ayuda. Quizás escuchará. A ver si me ayudan ustedes. Vamos. Muchas gracias, que la pasen bonito. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, gracias por formar parte de este festejo, un placer. Mira, la invitación nuevamente, ya lo estás viendo en pantalla, ingresás en la entrada web, allí eh, vas a poder adquirir tus tickets para no perderte este gran espectáculo. Es esta noche, así que mira, planazo para, para arrancar Qué el mejor. fin de semana. Espectacular. Gracias chicos, gracias Qué por habernos bien. acompañado. Un placer.